Bienvenidos a Música del Espíritu. En este vídeo indagaremos acerca del poder de la música espiritual en la meditación y la relajación. La música espiritual no es un género musical, pero ha ganado popularidad en los últimos años bajo este rótulo debido a su capacidad para elevar la conciencia y conectar con lo espiritual. Muchos estudios han demostrado los efectos positivos de la música en la mente y el cuerpo, y su uso en la meditación y la relajación ha sido ampliamente reconocido. En este vídeo, exploraremos cómo la música espiritual puede potenciar tu práctica de meditación y relajación, brindándote una herramienta poderosa para transformarte a nivel personal y espiritual. La meditación es una práctica ancestral que tiene numerosos beneficios para la salud física, mental y espiritual. La música del espíritu puede potenciar la meditación de diversas maneras. En primer lugar, puede ayudar a calmar la mente y crear un ambiente propicio para la meditación. Los ritmos suaves, las melodías relajantes y los sonidos naturales presentes en la música espiritual pueden crear una atmósfera serena que facilita la concentración y la relajación durante la meditación. Además, la música del espíritu puede ayudar a elevar la conciencia durante la meditación. Las vibraciones y frecuencias presentes en este tipo de música pueden resonar con nuestros centros energéticos, ayudándonos a sintonizar con estados de conciencia elevados y a profundizar en nuestra práctica meditativa. La música espiritual también puede inspirar y despertar la creatividad, lo cual puede ser de gran valor en meditaciones enfocadas en la visualización de nuestros deseos y propósitos. La música del espíritu también puede tener un efecto armonizador en nuestra mente y emociones durante la meditación puede ayudarnos a liberar el estrés, la ansiedad y otras tensiones emocionales, permitiéndonos entrar en un estado de mayor relajación y equilibrio. La música espiritual puede ser una herramienta valiosa para mejorar la calidad de nuestra meditación y ayudarnos a experimentar estados de conciencia más profundos y significativos. Además de su efecto en la meditación, la música espiritual también puede ser una poderosa herramienta para la relajación. La música suave y relajante puede ayudarnos a reducir el estrés y la tensión muscular, permitiéndonos relajarnos profundamente en cuerpo y mente. Sus sonidos y melodías pueden inducir un estado de calma y serenidad, lo cual es ideal para la relajación después de un día agotador o para aliviar la ansiedad y el insomnio. También puede ser utilizada en técnicas de relajación específicas, como la relajación progresiva o la visualización guiada puede proporcionar una base musical suave y reconfortante que potencia la efectividad de estas técnicas, ayudándonos a sumergirnos en un estado de relajación profunda y reparadora. Ahora que conocemos los beneficios de la música espiritual en la meditación y la relajación, veamos cómo puedes incorporarla en tu práctica cotidiana. Aquí hay algunos consejos prácticos. 1. Crea un ambiente propicio. Elige un lugar tranquilo y libre de distracciones para tu práctica de meditación o relajación. Puedes utilizar velas, inciensos, almohadas o mantas para crear un ambiente acogedor y relajante. 2. Selecciona la música adecuada. Busca música del espíritu que te resuene a nivel personal. Puedes explorar diferentes géneros como música clásica, New Age, música étnica o música instrumental, y elegir aquella que te genere una sensación de calma y bienestar. 3. Experimenta con diferentes estilos. Prueba diferentes estilos de música del espíritu y encuentra aquellos que se adapten mejor a tus preferencias y necesidades. Puedes experimentar con ritmos, melodías y sonidos para descubrir cuál te ayuda a relajarte o meditar más profundamente. 4. Utiliza la música como guía. Puedes utilizar la música del espíritu como guía en tu práctica de meditación o relajación. Sintoniza con los ritmos y melodías, y deja que te lleven a un estado de mayor calma y conciencia. Puedes utilizar la música como punto focal de tu meditación o simplemente como un acompañamiento suave y reconfortante para tu práctica de relajación. 5. Personaliza tu experiencia. Si lo deseas, puedes crear tus propias listas de reproducción o incluso componer tu propia música. Personalizar tu experiencia musical puede hacerla aún más significativa y profunda. En resumen, la música espiritual puede ser una herramienta poderosa y efectiva para potenciar tu práctica de meditación y relajación. Ya sea que estés buscando reducir el estrés, aliviar la ansiedad o simplemente relajarte y conectar contigo mismo, la música del espíritu puede ayudarte a alcanzar un estado de calma y serenidad profunda. Experimenta con diferentes estilos, crea un ambiente propicio y personaliza tu experiencia musical para encontrar lo que mejor funcione para ti. Descubre cómo la música espiritual puede elevar tu práctica de meditación y relajación a un nivel más profundo y experimenta la transformación interior que puede brindarte. Sumérgete en la magia de la música del espíritu y descubre sus beneficios para tu bienestar integral. Espero que hayas disfrutado y que te sea de utilidad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenidos sobre música espiritual y de distintas culturas y tradiciones.